Nos anclamos a los recuerdos pensando en que ellos forman nuestra identidad. Creemos recordar lo que hemos vivido, lo que aprendimos durante este camino en lo que nos da personalidad. Sin embargo, creemos que nadie ha experimentado nuestro dolor. Nuestra alegría, nuestra rabia. No podemos estar más equivocados. ¿Podría pasar un momento para hablar de su hijo? Eh, sí, claro. Adelante. Eh, por aquí, por favor. Eh, ¿quiere tomar algo un vaso de agua? No, muchas sí. gracias. He venido a hablar de su hijo. ¿Qué ocurre? Hemos revisado su historia y no la hemos capacitada para criar ese hijo. ¿Perdón? Está usted soltera, tiene que trabajar a doble turno. Y además, es una exadicta. No la juzgo por ello. Pero no debe estar a cargo de otra vida, y menos lo de un recién nacido. No está capacitada. ¿Cómo se atreva a decirme que no estoy capacitada para cuidar de mi propio hijo? Sabemos que tiene una situación complicada, y solo queremos lo mejor para su hijo. Lo mejor... Lo mejor habría sido que hubiese tenido un padre, que ese cerdo no se hubiese largado. Pero aquí me dejó, y yo no pienso dejar a mi hijo como lo hizo él. Ya sé que es complicado, pero... ¡Usted no sabe una mierda! ¡Váyase! Señora Sandoval... ¡Que se vaya! Ve lo que ha hecho. ¡Váyase! Hay otra manera de funcionar esto. Dice ¿Es que voy a el niño Y en servicios sociales no tendrás nada que Váyase, por favor. Basta con que lleve esos papeles a comisaría. Allí se lo ponga a hasta 72 horas. Si no, tendrán a el. Gracias. Es cierto, cielo. Es son casi las 7 de la mañana. Mamá, no, no, es miércoles. Y tengo que ir al co colegio a hablar del de concurso. Sí, sí, es verdad. Venga, pásatelo bien, ¿eh? ¿Por qué? Porque tenía que estudiar. ¿Estudiando? ¿Para qué? eso ¿Para qué? Para el concurso de mates. <ríe> que parece que no lo pillas. Eres un mierda. ¿Por qué te arriesgas en hacer lo tuyo antes que lo nuestro? Da igual, eso es lo que te espera salida. Consigan resolver unos problemas que ha propuesto el concejal de educación y esos problemas están en la pizarra, ¿vale? Eh, Copiarlos y los tenéis que hacer en 20 minutos si queréis participar, ¿vale? Para motivaros, eh, el premio, el primer premio son 500 euros, el segundo son 200 uh, y el tercero son 100 euros, ¿vale? Venga, a trabajar. ya! con eso y la La Sí, Pero bueno, que No, No, no, A mí, hicimos un ¿Con quién? Que si, pues, tu hermano. yo no tengo nada. Es un peligro. su Muy bien, ¿Todo siempre. Muchas gracias, profe. ¿Qué tal a todos? Igual. Sí. Bueno, ¿te, ¿te apetece el concurso? Sí, porque, porque así con ese dinero podría ayudar a mi madre. Claro. Bueno, ¿te importa apuntar la solución? La no, claro, claro. Bueno, como veis, Borja ha resuelto los dos problemas en 15 minutos. ¿no? Así, que, así que, nada, va a ser representante del instituto en concurso, ¿vale? ¿Crees que puedes irte así tranquilo después de una joder ridículo en clase? Eso, eso. Yo... Necesitaba el dinero. Claro, es que como eres pobre necesitas la pasta, ¿no? Al parecer los trabajitos de tu madre no son suficientes, ¿eh? ¡Ah! y cuéntame qué tal el día. No quiero parar a Borja, soy un niño. Eso depende de lo que me hagas la próxima vez. Yo... no quiero... Tú harás lo que yo te diga. Pero... ¿Qué te he dicho de los pelos? Lo siento. ¿Qué tal, pringado? ¿Emocionado por el concurso? Sí. Pues te jodes, porque Robby será nuestro presidente. ¿Qué? ¿Qué? ¡Claro! Es que también les ha a los que hacían falta para entrar y no es un idiota como tú. Nadie quiere ver el hijo pobre. <coughs> Me llamo y el reportaje para el de la pero. no lo siento. No Oye, necesitamos ¿no? que estar aquí Sí, sí, claro. ¿Y cuánto tiempo llevas soportando esto? Todo el tiempo verde que llevo en este instituto. ¿Y los profesores no hacen nada? ¿Qué van a decir? Si me quejo, no ganaría nada y además son tres contra uno. ¿Y tus padres no, no han hecho nada? No conozco a mi padre y, y mi madre ya tiene bastantes problemas como para yo meterla también en esto. Pero a alguien le podrás contar todo esto, ¿no? ¿A algún amigo? ¿A tu abuela? O... A don Miguel. ¿Don Miguel? Es el párroco de la iglesia que vive al lado de mi casa. Él dice que Dios es omnipotente, pero yo no veo cómo, cómo un dios podría permitir de que yo tuviera esa vida y me pegaran todos los días. No sé, yo creo que en algún momento el mundo te lo pagará. Gracias. Oye, yo me tengo que ir a entrevistar a la chica que vino de mi instituto y también al ganador del concurso, pero la verdad es que no vivo muy lejos de aquí, así que si quieres podemos vernos algún día. Yo tengo taller de escritura los martes, pero vamos, que siempre que necesites hablar o, o ver a alguien, pues me tienes aquí. Ti. Me ha encantado conocerte. Es una persona maravillosa. Teniendo en cuenta que has sido la primera persona que se ha acercado a ti antes o cuando te han dado la paliza... Sí. Muy, me alegro por ti, Borja. Eh, si no tiene nada más que montarme, vamos a mi despacho y empezamos con los deberes. Sí tengo algo que preguntar. Dime. No entiendo por qué usted dedica su vida a defender un Dios que permite sí. que... que me pase todo esto. Lo he pensado detenidamente y no lo entiendo. Porque Dios no tiene la culpa de todo lo que pasa en el mundo. Pero usted dice que es omnipotente. Y así es, pero eso no significa que él sea el culpable de todo lo que pasa en el mundo. De hecho, él nos ha, nos ha hecho un regalo muy importante, que es la libertad. Sin ella no podríamos ser libres, no podríamos ser nosotros. Y a ti te ha, hecho, te ha dado un talento muy importante, que es la inteligencia. Eso suena muy bien, no, Miguel, pero... de verdad que no entiendo cómo defiende a alguien que permite que mis compañeros me traten como un perro. La respuesta es en ti, Borja. Ya veremos. Te lo prometo, todo irá mejor. No sé cómo hacer eso. Nadie sabe cómo hacerlo. Solo tienes que vivir y buscar dentro de ti. ¿Y tú? Bien. ¿De verdad? Sí. Solo quería hablar con alguien. Bueno. Me alegro. ¿Qué te cuentas? Nada. Todo igual. ¿Hasta en el Isti? Sí. Lo siento. No, no te preocupes. Bueno, la parte buena es que el curso está a punto de acabar. Sí. Solo me quedan tres años con ellos. Genial. Ya, pero no vas a estar solo. Inés, tú dentro de poquito empieza el segundo y yo no creo que vayamos a vernos tan de seguido. Ya, pero no sé, seguro que nos podemos ver alguna vez. Bueno, gracias. ¿Por qué? Por todo lo que haces por mí porque. Porque no está mal hablar con alguien de, de tu edad para variar. No seas tonto. Bueno, ¿qué tal el periódico? Pues bueno. Va bien, lo que pasa es que creo que, que lo voy a dejar. ¿Por qué? Pues porque no me dejan escribir sobre lo que quiero y no sé. De hecho, creo que voy a abrir un blog. ¿Qué es, Bueno, lo importante es que supiste detenerte a tiempo. Sí. ¿Y qué sentiste en ese momento? Pues no lo sé. Yo no, no me paro mucho a pensar en, en qué siento cuando me pegan. Bueno, creo que deberías pensar bien y ver qué ha cambiado en ti. Sí, sí, eso es. Hola, soy Inés, ahora no puedo cogerlo, pero déjame tu mensaje que te llamo. Hola, soy Inés, ahora no puedo cogerlo, pero... Déjame... que haga tanto tiempo que no nos vemos. Me alegro de verte. Yo también. ¿Y qué tal va todo? Pues bien, la verdad. El instituto y todo bien. Y bastante mejor que... Bueno, de lo que pensaba. Y tal. ¿Algo más? Bueno, las notas me han salido bastante bien. ¿Y...? Wow, es que mi blog tiene más de 500 visitas diarias. ¿Diarias? Es que... Wow, estoy que no me lo creo, de verdad. O sea. Ya lo he visto. Yo he leído algún artículo, pero... No me han dado tiempo a leerlos todos. ¿Y cuál es tu preferido? Son temas muy variados, no sabía qué decirte. Ya. ¿Qué más? Bueno, pues estoy.. estoy escribiendo un libro, pero falta mucho para que esté. para que esté terminado. A ver, ¿de qué trata? La cosa escolar. Ya sé que es un tema complicado para ti y tal, pero. No importa. no importa. ¿No estás molesto? No, claro que no. No, verdad. Por eso te conocí. Ya. No Menos no. mal. Siento. Ya. Yeah. Sé que tu madre y tú tenéis una situación difícil. No sé si habrá algo de venir cuerpo. No. Pues no bueno. En ese caso nos tendremos que llevar el cuerpo. Y cuando acabe la autopsia se desharán de él. Puedes venir a verlo antes si quieres. ¿Estás en contacto con tu tutor legal? Espero que sí. Yo haré lo posible para ver igual que un cuerpo. Hemos acabado de limpiar el piso y de recoger todas las pruebas, si quieres te puedes quedar aquí. Si necesitas algo, me puedes encontrar en la comisaría de la latina. sangre, ya sabes quién ha sido. Algo que me ayude a, a entenderlo Aunque sea mentira, necesito Necesito descansar Que te llame la atención. Esto explica muchas cosas. No sabemos si realmente es lo que parece. Aunque no fuera porque va a estar eso ahí. ¿Por ¿Y no? por qué la policía no se lo ha llevado? Porque no investigan esto. Simplemente se han llevado el cuerpo y ya está. ¿Y por qué vas a tomando una droga lenta? No sé por qué empezó, pero sí sé por qué seguía. ¿Por qué? Porque no era lo suficientemente fuerte de mente como para no consumir. No sé yo. No importa. Sí. Una vez que pienso lo palos. pago. lo digas eso. Quiero encontrar a quien le ha hecho esto. Lo que vas a hacer es trabajar. ¿Qué? Tienes 16 años. Tendrás que pagar el piso. Con 16 años ya puedes trabajar y... No sé, no creo que quieras ir a una familia de acogida ni... No lo a pensar. Te hablaré con eso, ¿vale? Ya tengo que ir que, que mis tíos me esperan, vale. ¿eh? Una pena. ¿eh? eso está muy lejos? Está en el sur, en el polígono. ¿Sabes dónde está? Sí. Vale, pues... Es de 10 de la noche a 3 de la mañana. Y 6 días a la semana. ¿De verdad crees que podrás seguir estudiando? Sí, sí, sí, sí. ¿Y quieres que me quede aquí esta noche? Llevan sí, 3 días que te quedas aquí. ¿Y? Que es miércoles, deberías ir a tu casa a dormir. Bueno, está bien. Recuerda, a las dicen en el polígono, ¿vale? ¿Ya te vas? ¿Tú quién eres? Una oportunidad. Sí, te sorprende. Tengo mejores cosas que hacer. Espera, tirar al no es mejor que salvar tu vida. ¿Cómo sabes eso? Yo sé muchas cosas sobre ti. Y también sé ciertas cosas que no creo que quieras que tus compañeros sepan. ¿Y ellos ya me dan igual? Claro, el tipo duro ya se ha graduado. Y no necesita de nadie más. Y nunca he necesitado de ellos. Mucho menos de ti. Pues escúchame. ¿Cómo coño sabes mi nombre? Ya te he dicho que sé ciertas cosas sobre ti. ¿También sabes? cuando te mandan a la mierda? Creo que tú no sabes apreciar cuando se te presenta una buena oportunidad. Escúchame un momento. Es cierto, que no ha no debido ser fácil crecer sin padres, que no estén ahí. ¿Tú cómo sabes eso? También sé lo de tu madre. Es cierto que no es muy frecuente una muerte así de una persona, pero también es común un ajuste de cuentas. Pero a mí lo que me sorprende es que tu vecino haya desaparecido y a día de hoy la policía no lo haya encontrado. ¿Quién eres? Ya te he dicho, soy tu oportunidad para cambiar. ¿Tu nombre? Me llamo Ulises Monteblanco. ¿Y ahora qué? ¿Es posible que vamos a ver mi nombre? No eres el único con habilidades. Yo tendré tu fuerza y tu resistencia. Pero tengo esto, que es mejor. Te ofrezco esto para que vengas conmigo. Te ayudaré a controlar tu instinto, ese genio que tienes con tus habilidades. Te enseñaré un propósito tu destino. Ahora mismo te estás yendo al polígono. ¿Crees que ese es un buen uso de tus habilidades? No, por supuesto que no. Además, yo te ofrezco esta alternativa. E incluso te ayudaré a superar la muerte de tu madre. Yo te puedo ayudar si quieres a controlar tus habilidades. Y tú luego haz lo que quieras con ellas. Mira, ven, ven, ven, a ver, a ver, a ver, a ver, a a saber yo, ve a por las cajas, coño. Eh, a... no, no a a por las cajas. ¿Por qué no lo has conseguido? Se llamado Inés Reed. Ahora mismo no puedo cogerlo, pero déjame tu mensaje, que enseguida te llamo. ¡Al! Venme, que necesito ayuda, niño Que qué dentro están estos ordenando todo porque antes casi entran a robarnos. aquí si tu turno acabado mira esto ¿Qué es esto es por el dinero puedo reducir gastos pero no me lleva lo siento chaval pero no bueno pues horas extras sabes que no vas a cobrar por las extras no, no lo no, pues, donde dónde los turnos no necesitamos más personal Así lo que sea si sí, no lo no siento chaval pero no lo que sea lo que sea mira hazte un favor a ti mismo y vete de aquí. o a lo máximo lo que podrás aspirar en esta vida es decirle que no a alguien que de verdad necesita tu ayuda. Ya veo que este sitio lo conoces también. Ya te dije que conozco mucho sobre ti. Llevo siguiendo sí, durante un tiempo tengo información. ¿Por qué? Porque sé de lo que eres. la palabra, pero sí, es un catalizador. Sobre todo con tu adrenalina. La adrenalina, cuanta más tienes, más poder utilizas. Es verdad, ¿no? ¿Por qué me has hecho venir hasta aquí? Me verás. Cierra los ojos. Vale, Borja. Sigue mis instrucciones. Quiero que te concentres en tu respiración. Respira hondo y vamos a ir a un momento, a un instante, a un recuerdo fuerte, un recuerdo intenso. ¿Lo tienes? Sí. Vale. Seguimos con la concentración, con la respiración. No lo pierdas. Quiero que en ese recuerdo vayas a un instante, a un único momento. Quiero que puedas viajar a ese instante e ir antes y después de ese momento. ¿Lo tienes? Sí. Perfecto. Ahora, quiero que sientas ese cosquilleo, que empieza por tu nuca, y sigue por tu espalda. Quiero que te enfoques en ello. ¿Lo tienes? No. Borja, Borja concéntrate. Quiero que sigas respirando profundamente. Necesito que vayas a un momento muy desagradable de ese instante. Ahora mismo, está recorriendo todo tu cuerpo, recorre tu nuca, tu espalda, durante todo tu ser. ¿Lo tienes? Sí. Sigue, no lo pierdas, por favor, concéntrate en eso, sigue respirando, quiero que cojas ese costilleo. lo lleves a la adrenalina, esa adrenalina sigue contigo en ese instante, ahora mismo recorre. Cada una, y cada parte de tu cuerpo. ¡Lo tienes! ¡Sí! ¡Ya lo tienes! ¡Está ahí! ¡Lo tienes! ¡Está ahí! Borja, lo has conseguido. Ya está. Yo no soy Borja. ¿Quién eres entonces? Alguien mejor. Más fuerte. ¿Cuál es tu nombre? Aquiles. ¿Te sirve de algo ahora saber mi nombre? Pronto nos veremos. Yo. No te preocupes, tranquilo. Ya te he enseñado a, a controlar esto. Quiero que vayas cogiendo la dinámica de este concepto, de tu habilidad. Lo tienes. De acuerdo, no pasa nada, aprenderás, a coger, a integrar, esta sensación, este poder. Esto... gracias. ¿Por qué? Por el dinero. Que no te importe, pues llegará el día en el que tú puedas controlar tu propia vida, y en ese día cogerás el dinero y lo romperás. ¿Ya sabes lo que vas a hacer? ¿Qué te refieres? Me refiero a la universidad. No. Hasta no, que te trabajaré. Si tú quieres estudiar matemáticas, ¿se te daba bien? Era un niño con un sueño y... y la vida me dijo que dejara de soñar. Borja, no debes seguir torturándote por lo de tu madre. Don Miguel, tú sabes lo que puedo hacer. Tú sabes que si yo hubiera estado yo hubiera podido protegerla. No lo sabes, Borja. Nunca se sabe qué podría haber pasado. Yo pienso que deberías irte lejos, no seguir torturándote hermano de tu madre lo ¿Dónde crees que te va a ir? Lo más lejos posible. Si sí, yo no puedo verte estando cerca, imagínate ya estando lejos. No sé, hijo, pero va a ser mejor para ti. Te voy a echar de mano? Sí, sí, está bien. Dale de acuerdo. Sí, lo llevaré a la próxima junta. Hola de nuevo, señorita Blanco. Constante. Y más me sorprende a mí cuando se opuso a mi oferta, siendo usted la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tiene mucha influencia en la Junta y eso me viene muy bien a mí. Pero como ve que tiene que reunirla de esta manera. Aquiles, muchas gracias como siempre. Puedes retirarte. Ulises. No sé qué quieres hacerme, pero piénsatelo dos veces. Yo me he ido durante mucho tiempo. Todo esto es por tu absurda propuesta. ¿Absurda? Sí. Creo que es falta de visión. Sí, será eso. Yo no aspiro simplemente a llevar un inmobiliario. Este proyecto es mi billete para entrar en la Junta. El futuro es incierto y nunca sabes dónde vas a llegar. Yo me voy a sentar, temporalmente, y cuando vuelva... Cuando vuelva, quiero ser y seguir siendo el líder en este sector. Ya sabes, uno tiene una reputación que mantener. Inés Reed. Ahora mismo no puedo cogerlo, pero déjame tu mensaje, que enseguida te llamo. Inés, soy Borja. Eh, no sé cómo voy a decirte esto. Yo... Bueno... Tengo la oportunidad de cambiar mi vida, de poder vivir en una casa normal, sin matarme a trabajar en el polígono. Pero me tengo que ir. No sé cuándo voy a volver, pero cuando vuelva te buscaré. Gracias por todo. Por cierto, leí tu libro y... Estoy orgulloso de ti. Es muy bueno. En fin, supongo que ya nos veremos. En mi casa no porque levantaría muchas sospechas. Ya estoy cogiendo el metro, estaré ahí en breve. Terminal 3. Vendrán a buscarme.